Hola, yo soy Lili de Blen Revista Literaria y estoy muy emocionada de estar aquí en el canal de Emanuel. Muchas gracias por invitarme a colaborar en este video y pues te quiero platicar a ti y a todos tus suscriptores que mi peor miedo, no sé si sea como el peor, pero es como lo que más me tiene con el pendiente, es que alguien de mi familia muera. La verdad, me siento afortunada de que en todos estos años que llevo de vida, nadie de mi familia cercana ha muerto y es algo que constantemente me estoy como preguntando y me da mucho miedo que alguien de mis familiares cercanos se muera. Ese es mi mayor miedo, creo. Y pues bueno, me dio mucho gusto saludarte, estar aquí y muchísimas felicidades por tu aniversario. Bye. Hola que tal lectores bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Y bueno, antes que nada hay una disculpa, ¿verdad? Por si escuchan mucho ruido de fondo Pero es que hace un calor de la chingada Así que allá a los lejecitos hay un abanico echándome aire, ¿verdad? Pero bueno, llegó otra vez el momento de Storytime con Un Lector Nocturno Y la verdad es que pues tenía la idea de contarles una historia que fuera como que macabra de fantasmas o cosas por el estilo pero nunca me ha pasado nada de eso yo rogaba prácticamente rezaba todas las noches ver un fantasma durante estos días para platicarles eso pero pues ningún pinche fantasma llegó así que les quiero contar un suceso que me pasó hace algunos meses, no tiene nada de como que espeluznante o sobrenatural, pero sí un poco raro y que en el momento en el que pasó yo me friqué mucho, hasta ganas me daban de salirme del taxi, pero que ahorita la verdad, recuerdo con mucho humor por lo ridículamente improbable que es, pero que aún así pasó. Así que vamos a comenzar. <música> suceso este se presentó hace algunos meses el 4 de agosto de hecho me acuerdo muy bien porque yo iba en camino a mi cita con la psicóloga Era una cita relativamente temprano para mí Así que yo iba como que medio dormido todavía Ya iba un poco tarde Así que la mejor solución para mí fue tomar un taxi rápido, seguro, no tan barato Pero tenía que llegar porque si no se iba a cancelar mi cita Así que me subí al taxi El taxista muy, muy amable Me dio los buenos días Me preguntó que a dónde iba Hasta me dijo que si todavía medio dormido Porque iba medio dormido Y pues bueno, le dije la dirección a donde yo iba y arrancó el taxi Yo me puse los audífonos Y saqué un libro que estaba leyendo en ese momento Como que para distraerme en el trayecto Nunca abrí el libro Pero sí estaba como que atento a, pues, a lo que iba viendo ¿no? Para distraerme un poco Fue ahí cuando noté que el taxista sacó un plátano Y se lo empezó a comer Y yo dije, ah a de ser su desayuno o antes del desayuno me imagino y pues el taxista se veía muy feliz, iba manejando con el plátano, iba sonriendo y como yo tenía los audífonos no escuchaba lo que pasaba a mi alrededor hasta que en un topecillo por ahí me imagino, o bache, quién sabe qué habrá sido hizo que se me cayera el audífono entonces en lo que yo como que lo ubicaba para ponérmelo, escuché que había puesto la radio o la radio, me quiero imaginar, tal vez era un disco, un audiolibro, no sé ni qué chingados era Pero escuché que hablaban de siete sellos Y cuando lo escuché me llamó la atención porque no es algo que se escuche normalmente en la radio Y primero pensé, tal vez es uno de esos programas como que Hablan de motivación y también como que mezclan la religión y cosas por el estilo Entonces dije, vamos a escuchar a ver qué dicen, ¿verdad? La curiosidad me ganó Y pues empecé a escuchar de los siete sellos Pero conforme avanzaba la narración me di cuenta de que no era un programa de radio Porque no había pausas ni nada por el estilo Sino que era una persona narrando algo Y esa narración a mí se me hacía peculiar, conocida, pero no captaba de donde se me hacía familiar, hasta que el tipo que estaba narrando comenzó a decir esto. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia emejer del mar, que tenía siete cabezas y siete cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo... ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Fue ahí en donde dije, no, lagas de pedo, está escuchando el apocalipsis. El puto apocalipsis. Y ahí fue en donde me friqué de inmediato porque la verdad es que por lo menos los taxistas de aquí, de donde yo vivo, escuchan banda, escuchan la radio, música clásica de vez en cuando, pero el apocalipsis. Nunca me había tocado ni siquiera un taxista que fuera escuchando como que la Biblia, versículos de la Biblia Antiguo, Nuevo Testamento o algo por el estilo. Pero el Apocalipsis, nunca me imaginé que el pinche taxista fuera escuchando el Apocalipsis. Y como que lo que más me, fr me friqueó, porque era una imagen rara de que el tipo fuera sonriendo... Comiéndose el plátano, asentía y decía mm -hmm, a lo que decía la narración, entonces ahí sí fue en donde yo dije, ¿sabes qué, Manuel? Viviste 22 años, porque de este taxi no te bajas. ¿Por qué comencé a pensar eso? Porque esa parte de la narración que les acabo de decir me recuerda a un manga que se llama Monster. Y no sé si ustedes ya han escuchado de este manga o de este anime en donde el protagonista es Kenzo Tenma, un cirujano que salva a un niño y que después el niño se vuelve un pinche asesino un serial super maniático. Así que cuando yo recordé eso, pues mi imaginación se echó a volar y dije, este tipo, este tipo me va a descuartizar. Se está comiendo el plátano como un aperitivo Previo a, a que me descuartice Y se coma mis entrañas Literalmente eso pensé, soy un poco drástico Cuando me enfrento a situaciones de estrés Así que dije, hasta aquí llegué No voy a sobrevivir, debí haberle avisado A mi psicólogo de que si no llegara le hablara A la marina o algo por el estilo Pero la verdad es que nada pasó El taxista me llevó a mi destino, le pagué Me bajé y ya que estaba abajo Me sonrió y me dijo que tengas buen día Y entonces se fue, así que como Moraleja puedo decir que nunca juzguen a nadie, ni siquiera un chofer de taxi que vaya escuchando el apocalipsis en el trayecto porque puede resultar ser una buena persona con gustos un tanto extraños para personas que no están acostumbradas a eso ese tipo de audiolibros en su viaje con su terapeuta Y pues bueno, eso me pasó Como pueden ver no tiene nada de sobrenatural Pero sí un poco escalofriante Por lo menos para mí Por eso, porque recordé el manga de Monster Y pues bueno, esta historia la relaciono directamente Con ese manga que leí cuando estaba en la secundaria Y que me impactó en su momento Y que creo que por eso... Hizo que me impactara también la situación que estaba viviendo en el momento. Y pues bueno, si han pasado por alguna situación parecida de alguna forma, me gustaría escucharlo en los comentarios de la parte de abajo. Y si no, pues ojalá que nunca les pase, porque es un poco frustrante. Yo de verdad ya me imaginaba como que en esas películas abriendo la puerta y brincando de la forma adecuada para no pegarme en la cabeza. Pero bueno... Recuerden que pueden seguir a un lector nocturno en todas las redes sociales que voy a dejar aquí abajo. Y yo espero que tengan una muy buena semana, que esperen Halloween con mucha ansiedad y que lean un muy, muy buen libro. Por cierto, actualización. ¿Se acuerdan del DIY de ayer? Que fue un fracaso. Pues yo creo que como que a mi mamá le dio un poco de vergüenza que no me hubiera salido o sintió pena ajena por mí. Y pues me compró una calabaza. Así que oficialmente ya tengo una calabaza multiusos para el mes.